Muy buenas, muy buenas. Ahora yo le traigo un videito de cómo podemos usar Google Earth Pro para nosotros ver el relieve de cualquier lugar. Entonces, vamos allá de una vez. Lo que tenemos que hacer es, es abrir Google Earth. Yo lo tengo abierto aquí. Y vamos a ver. Eh, vamos a ver la isla de la española. Y aquí podemos ver. Entonces, si yo doy Zoom muy pronunciado de verán que aunque se ve el relieve yo no quiero verlo de manera plana eh, así yo quiero con, con verlo de, de una manera que, que yo pueda ver los picos y las montañas de manera más más nítida entonces yo lo que lo que debo hacer es a la ruedita del mouse yo la dejo pisada y entonces le doy o para arriba o para abajo con la barrita del mouse pisada no la suelto doy para arriba y para abajo y ustedes ven como hay entonces ya yo puedo ver el relieve de una manera más nítida doy la bolita pisada y le doy para abajo ahí y lo puedo ver aquí como ustedes pueden ver yo ahí ya puedo ver eh, el relieve de una manera más nítida para cuando yo le dé zoom ver ver el zoom desde una perspectiva horizontal y aquí yo le doy para abajo y para arriba y miren cómo yo veo aquí desde una perspectiva, aquí yo estoy viendo la, la, la bahía de, de Ocoa, y miren aquí la olla de Enriquillo, aquí estoy viendo el lago Enriquillo. Ustedes ven que yo aquí puedo ver las dos, las dos limitantes, o sea, entre, entre cuáles montañas está el lago. Aquí están, ya lo puedo ver de una manera más nítida. Entonces, eh, además de darle a la bolita de mouse si, si a usted no le salen así las, las elevaciones, pues viene aquí a herramientas, le da opciones y en opciones aquí eh, donde dice exagerar elevación. O sea, de, del 1 al 3, si yo pongo 1 es menos y si yo le pongo 2, medio y 3, lo máximo. La mayoría de yo lo tengo en 3, le da a aplicar y aceptar y ahí puedo ver cómo me sale. Si yo quiero volverlo a poner... En su modo de nuevo, solamente tengo que alejar el zoom. Yo entonces acerco el zoom. Acerco el zoom. Le doy a la bolita del mouse. Le doy para abajo. Y ahí entonces dejo la bolita presionada. Y miren como yo puedo ver entonces el relieve desde una manera más eficiente. Y más nítida, de manera horizontal mírenlo ahí, entonces ya ustedes saben, si ustedes creen que este video se merece un like, pues ustedes me dan un like y se suscriben a mi canal, que me ayuda muchísimo, hasta la vista.